Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora estés escuchando este video. Espero que lo estés escuchando tempranito y que practiques. Eh, bueno, vamos directamente, porque me están quedando re largo estos videos. Vamos directamente a la clase de hoy. Ahí lo tenés en pantalla. El sol en acuario, el sol en casa 7 y la casa 7 en acuario. ¿Qué significará todo esto? Solo en casa 7, afectivo, equitativo y sociable. Casa 7 en acuario, excéntricos, independientes, desapegados. Solo en acuario, amistoso, simpático, humanitario, crítico, insatisfecho, individualista. Si juntamos todo eso y hacemos una mezcla, nos va a salir una persona socialmente amistosa y simpática, pero desapegada de sus afectos. O sea, de esas personas que cuando uno se encuentra es una felicidad total, pero no es que estén buscando el encuentro. Bueno, y ahora sí vamos rapidito a el sol. En acuario, pero esta vez el sol en casa 8 y la casa 8 en acuario. A ver, ¿qué pasa? Sol en casa 8, seductor, elucubrador, misterioso. Casa 8 en acuario, pertenencia, rebeldía, pulsión. Sol en acuario, amistoso, simpático, humanitario, crítico, insatisfecho, individualista. Es muy posible que si estás ante esta configuración, estés ante una persona... Crítica, ¿sí? O sea, crítico, un crítico, un rebelde y un elucubrador que usa su simpatía para seducir y salirse con la suya. Ajá, mira vos, así que tené cuidado. Bueno, nos vemos mañana, claro que sí, terminando con este ciclo del sol. Mañana en la clase... Vamos a ver el sol en Pisces, en la casa 7 y en la casa 8. Y con eso terminamos el sol. Y pasado mañana empezamos de una manera muy especial con la luna. Estate pendiente. Chau, hasta mañana. Que tengas un día maravilloso.